Bueno, mi nombre es Andrés Chancí, soy de la etnia Nutave, es un pueblo originario de Antioquia que ha sido reconocido hace poco por parte del Ministerio del Interior como el Pueblo 105 de Colombia. Tenemos un problema de la hidroeléctrica de Uruituango, donde hubo un desplazamiento forzado por parte de una empresa privada en el campo de nuestro territorio. Y pues en ese proceso de redescubrir nuestras raíces, de descubrir otra vez el origen, eh, comencé a compartir con otros compañeros indígenas en el transcurso del tiempo eh, sobre la experiencia propia y sobre la, la necesidad que tenemos nosotros de recuperar nuestras raíces. En ese proceso de viajar y todo, llegué a mi eh, principalmente por medicina. Y pues es, en este año me invitan para hacer ritual y ceremonia de fuego, eh, ya que es una aprendizaje que estoy haciendo en este momento con los compañeros maya, quiche en Guatemala. En este momento, eh, lo que veo en Nicalá y lo que he percibido es la lucha de otros compañeros indígenas en el proceso de la educación propia, en el proceso de, de rescatar sus raíces. Y en ese proceso estamos todos. ¿Por qué? Porque ya la educación y lo que hemos venido haciendo, nuestras luchas, ya no es un hobby o obedece a una necesidad económica, sino que ya es una necesidad por la supervivencia de la humanidad. Entonces la invitación, como indígenas que somos, como pensamiento propio, es que nos unamos más a poder, luchar nuestro a poder defender nuestro territorio, luchar por él, compartir, compartir, pensamiento propio, tradición propia, y que podamos no solamente sentarnos a hablar, sino que podamos tener acciones concretas para poder administrar nuestro territorio. Eh, en el transcurso del tiempo, como por ejemplo alimentar las aves, saber qué aves hay, saber qué plantas hay, saber qué árboles hay, saber con qué contamos, todo eso es muy importante en el momento de defender un territorio. Entonces necesitamos pasar de la, acción, de la, de la palabra, perdón, de simplemente conversar a la acción. Eso es lo que necesitamos y el mensaje es amanecer. Debemos amanecer en nuestras acciones.